Vamos a realizar un ejercicio básico de bootstrap en el cual mmm, vamos a poner ejemplo de uso de la clase container, container fluid de la clase row, de la clase QMD, un número, QMD, un número, option Con esto lo que vamos a maquetar o distribuir dentro de la página en filas y dentro de las filas, celdas donde yo voy a poner contenido. Tengo una fila, dos filas, tres filas, cuatro filas, cinco filas, seis filas, siete filas y ocho filas. Como podéis observar dentro de cada una de las celdas he puesto un texto indicativo del tipo de clase que se le ha aplicado. Y también, como podéis observar, una de las reglas para la maquetación bootstrap es que en la fila debe sumar 12 columnas, ¿de acuerdo? Aunque en algunos casos, como es en esta fila, dejamos un espacio sin definir la columna, ¿de acuerdo? Y dentro del tipo de columna o de celda que podemos utilizar para PC o ordenador de escritorio, el tipo más apropiado o que más se utiliza es MD. Una cosa que debemos que tener claro es que esto es responsive. ¿Qué significa? Que en el momento en que yo modifico, se va adaptando al tamaño hasta un cierto valor porque ya veremos que existen los breakpoints o puntos de ruptura aquí me estoy metiendo dentro de un grupo de un breakpoint o punto de ruptura del diseño de QLMD bien dicho esto pasamos a ver los scripts como siempre vamos a hacer uso de dos scripts uno con el html y otro con la css propia nosotros vamos a hacer uso de bootstrap en modo local por eso hacemos un link a la css dentro de las carpetas y luego tenemos el css propio con nuestros estilos propios. podemos observar que muchos proyectos bootstrap no hacen uso de la css local sino que enlazan con los servidores Por qué digo esto porque podéis encontrar que de esta manera el proyecto bootstrap carezca de css propia otra cosa que probablemente os llame la atención es que no se hace uso para el cierre de la etiqueta huérfana de la barra del 7 esto es debido a que estamos trabajando con un framework propio de twitter y tiene esas costumbres, de acuerdo, evidentemente, nosotros no vamos a validar los archivos busta, mejor dicho, los proyectos Busta a través de V3C. Eso sí, en la medida posible, cuando vayamos a hacer uso de br lo utilizaremos normalizados según HTML5. Bien, como hemos visto, para hacer un grip o una rejilla. Eh, normalmente se utiliza un div contenedor con la clase container fluid. Como podéis observar, engloba desde la posición o fila 22 de código hasta la fila 87. El resto del proyecto está dentro del container fluid existe una clase que es container y otra container fluid esto se debe al acomodo de, o la adaptación a los bordes de la página del navegador Ahora, para crear cada una de las filas con class se crea un div que va a contener a las columnas, en, el, en este caso si tengo una fila con 12 columnas tendré a su vez div class qmd1 qmd1 hasta completar las 12 columnas si voy a utilizar dos columnas de 6 celdas pues tendré div class row y dentro colocaré dos div uno con class qmd 6, class qmd 6 siempre, como podéis observar suman 12 aquí tenemos que hemos hecho tres columnas de tres celdas con cool m 4 cool m 4 m 4 cool m 4 mejor dicho tres columnas con cada una de las columnas con cuatro celdas luego aquí tenemos la posibilidad de desplazar las columnas hacia la derecha con cool md esto da lugar a que aparezca una especie de hueco de acuerdo y dependiendo a la que se aplique, pues se consigue que el hueco quede en una posición o en otra. Y así sucesivamente siempre se hace el div class run y dentro las columnas que queramos englobar. Pasamos a ver la CSS. Vamos a utilizar las clases para aplicarle nuestro propio formato. Como podéis observar, sobre cada uno de ellos he aplicado un background y un border. Sobre QMD1, este background con el border 1PX Solid Gray. ¿De acuerdo? Es habitual, para tener un orden dentro de la CSS, comentar la clase sobre la que estoy aplicando los estilos como podéis observar aquí tengo una clase QMD2 y en el proyecto no he utilizado esa clase QMD2 vamos a hacer una modificación del proyecto para ello vamos a utilizar código y ahora vamos a utilizar aquí cool md 2 cool md 6. Por lo tanto, 2 más 6, 8. Me faltan por completar cuatro celdas en la siguiente columna. Aquí voy a utilizar cool md 2 y aquí ya me faltaría para completar cool md 2. De esta manera completo hasta las 12 2, 6, 8 más 2, 10 más 2, 12 le damos a guardar todo el proyecto y vamos a actualizar como podéis observar no ha quedado en esta posición y vemos que están entre comillas pegadas a la última fila. Ahora vamos a hacer otra modificación sobre el proyecto. Me voy al apartado de CSS. Como podéis ver, las filas no están hasta el margen de la página. Eso es porque lo he codificado con, eh, o le he dado estilo con margin left y margin right. Ahora vamos a meter aquí una altura. Y le vamos a definir un valor a la fila, de la altura de la fila. Por ejemplo, vamos al proyecto y actualizamos. Como podéis observar, en vez de utilizar br podíamos hacer ese pequeño truco para espaciar la fila, es decir darle una altura a la fila y como veis como podéis ver claramente aquí estas dos filas que estaban pegadas ahora están separadas mejor dicho tiene una altura el, la fila y de esa manera dar sensación de que no están juntas con esto y volviendo al código, terminamos la explicación.